¿Qué tal? Opa Mundial nuevamente con ustedes para vivir el Mundial como nunca. A color y para cada uno de los televidentes amigos de la sintonía. Se nos viene el último partido del seleccionado argentino, pero vamos despacio, primero presentamos a los tipos que más saben de fútbol, de automovilismo y también de papa, albaca y zapallo. Señor Joaquín Caballo, caballo. ¿Doble L? Sí, caballo, caballo. De van? ocho quedamos los 4. de los cuatro tienen que dar uno. Uno Argentina. No digo más. Señor JJ Telman, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Eh, extracto de cacahuate. Eh, qué delicias nos disparará la, la, la vida, ¿no? Señor Paganetti, el enorme placer de saludarlo, eminencia en las artes plásticas, también en lo que tiene que ver con el fútbol. Gracias. Eh, sí, bueno, cierre de fase, mañana en la cancha se ven los pingos, como me hubiera gustado verlos Salgado. Cuestiones que tienen que ver con todos nosotros, debates, idas, vueltas, pero metámonos en tema. Eh, señores, es acaso, y le pregunto a los panelistas, ¿Polonia... ¿La gran sorpresa del Mundial? Sí. ¿Por qué? Bueno, eh, traigo a colación, eh, ya que viene el caso de la sorpresa. Eh, Troya enfrenta un sitio de años. Las tropas de Aquiles pergeñan un estratagema que quedará en los anales de la historia. ¿no? ¿Será que en 2014, en este Mundial, nos encontraremos con Polonia como caballito de Troya? Mm. Señor Cavallo, Polonia. Eh, acá hice un cuadro estadístico de los años que participó Polonia. Polonia no, Polonia. Cero. Cero Muy Polonia, cero Polonia. Señor cero. Paganetti, por favor. No, bueno, eh, yo digo que tiene amplias posibilidades de ser eh, sorpresa, ¿no? Entre otros equipos. Eh, y sería la máxima sorpresa sobre todo considerando que Polonia no clasificó para el mundial, ¿no es cierto? ¿Eh? realmente Sería sorpresa, una, una... una sorpresa enorme Ahora lo que yo me planteo fuera de, de toda cuestión digo eh, eh, ¿con, qué, ¿con qué autoridad estas personas eh, vienen a hablar de fútbol uno con el caballo de Troya, el otro que. Pues, no. ejemplo, ya, directamente disculpe, y con el bisonito, disculpe. Con el bisonista, disculpe. Es mucho más digno, es mucho más ya digno vamos. mostrar la pelada que, que, que estar utilizando una. Entonces, dejémonos de joder, este, eh, señores. Este real, este a esto lo esto sumemos. Que Salgado, Salgado no está en la selección. No, no, no. ¡Esto es tan real como mi no, no! no es indignante! ¡No, no, pero esto no se puede sostenerme! ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¡No sé ustedes, pero yo vengo de la De universidad! ¡Universidad! ¡Mi título es universidad! ¡Muchachos, por favor! ¡20 años estudiando el fútbol! ¡20 años estudiando! ¡Muchachos, por favor! Eh, bueno, eh, señores, la pasión del fútbol, vamos, un corte, nos ordenamos, cuidado y seguimos acá en Opa Mundial 2014. Bueno, muchachos, ahora llegó el turno de la manualidad del bricolá, vamos a hacer, vamos a hacer con el elementos que nos brinda así el diario BB. En la Vamos a hacer manualidades, vamos a hacer títeres con elementos reciclados Cualquier botellita, está que... Okay. A ver, la muchacha de acá va, va despejando la mesa Agarren lo que están tomando, ahí los pufitos. Gracias, porque vamos a usar la mesita Eso es, eh, agarren ahí Cuidado, no me olviden no, Miquita, anda a buscarte ahí los, los elementos Eh... Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer nosotros las cosas y ustedes después van a copiar en sus casas. Siempre es bueno que tengamos así una, un conocimiento en estas cosas. y tenemos tarjetas. Sacamos rápido. Sacamos rápido, más bien. A ver, pasen Tenemos todas cosas que ustedes tienen en su casa. Para ir porquería que pueden agarrar. Este puede ser tranquilamente. Que le cortamos hacer el pelito como va. Ahí estamos, el pelito como va. Le ponemos... pasamos Pásame una cintita. Una cinta de co una cosa así. Trae para acá. Acá. esta no tiene ¿Quién no tiene una cinta de codo en su casa? Ponemos los dos ojitos acá le eh, ponemos y tenemos acá un flor de títeres y el huequito listo para poner Viquita también está haciendo lo suyo no tan lindo como el mío eh chicos ¡Pues bueno, está más lindo! Títeres de vico, títeres de coca Bueno, bueno, bueno, esto eh, porque es para competir, che ¿eh? Bueno, y después le hacen voz a los, a los títeres le eh, puedo decir ¡Eh! ¿Qué, hacés? ¿Qué hacés? Y sirve mucho eso de los dibujitos animados, que te cagan la palo y se recorre rec todo esto El eh, regar, pachango. Bueno, espero que le haya servido. Miren, pueden hace 500 títeres más. Bueno, y este ha sido el momento, el bricolá. Somos recreativos, ¿no? Eh. Gracias, chef. Bueno, gracias, gracias. Nuevamente para OPA investiga en esta oportunidad el bebé condenati denunciando un hecho que nos llena de indignación, de indignación y de orgullo en lo que a, a mi persona se refiere, dado que este cronista tuvo la posibilidad de denunciar oportunamente, hace poco menos de un año, en el cumplimiento de sus funciones, denunciando la corrupción, un hecho que a las claras eh, era un acontecimiento inminente que estaba por ocurrir y del cual las autoridades hicieron caso omiso, si se quiere. Eh, pero, sin más palabras, vamos a ver la nota, la prueba de lo que estamos diciendo. Por favor, adelante. Nosotros nos preguntamos, señores, nos preguntamos qué pasaría si esta arteria principal se viera por algún motivo imposibilitada de aceptar la circulación de vehículos en, en términos de normalidad. ¿Eh? Si de pronto, por ejemplo, emanara desde el fondo de la tierra un cráter aleatorio, ¿qué pasaría? Un cráter aleatorio, ¿qué pasaría? Un cráter aleatorio, ¿qué pasaría? Bien, como suele decirse, ante los hechos huelgan las palabras, pero no siendo eso todo, Queremos denunciar que efectivamente, señores, se hizo realidad la premonición del cráter aleatorio. Y acá lo podemos ver con claridad. Esto ha ocurrido aparentemente hace escasas horas, escasas horas nomás, y fíjense, fíjense que las autoridades advertidas de lo que ha ocurrido advertidas ya con el hecho in situ porque no se advirtieron en el momento cuando nosotros lo denunciamos ante, ante justamente todas las autoridades provinciales, nacionales ante la, la presidencia del gobierno ante las de los municipales todo, acá tenemos las pruebas y la intervención del escribano eh, el Ángel Betancourt acá está claramente lo que ocurrió el cráter aleatorio, señores, lo podemos ver. Y en, en, en horas nada más, en horas, el gobierno, ¿qué es lo que hace? No solamente no toma las precauciones del hecho, sino que intenta taparlo. Intenta taparlo con la construcción de un vallado perimetral que impide al resto de la población dar... Fe de lo que verdaderamente ocurrió. Una vergüenza, una vergüenza nacional, una vergüenza provincial, una vergüenza municipal, una vergüenza en todo sentido. Ahora nos vamos a, a, a trasladar para cubrir más detalles de este horroroso acontecimiento. Vamos a, trasladar, a trasladarnos a ver si, si es que podemos dar con el, el cráter en sí, es decir, la, la, la magma del, del, del, del centro de la Tierra cuando fluye y, y, y hace el, el, el sopor que, que, que provoca la depresión. Bueno, eso es lo que vamos a ir a cubrir. Por favor, acompáñennos. Eh, en, en minutos nada más, las imágenes exclusivas para OPA Investiga. Por favor. Nuevo bloque en Opa Mundial 2014, un gol en contra. Y ahora el tema que nos compete, Argentina-Nigeria, último partido del seleccionado de Américo Sabatela. Muchachos, el análisis es todo suyo. Sí. Paganetti. Eh, bueno, yo quiero referirme, y esto sin ánimo de ser agorero. Eh, a, la, a la última, al último encuentro que mantuvo Argentina con Nigeria en ocasiones de un mundial, acordémonos: año 94 es donde le detectan el consumo de efedrina a Diego Hermano Maradona... Sí, digo, no sea cosa, no sea cosa que en este mundial nos agarren a un pocho la vez y de la pestaña porque le metió la frula digo, no sé, y no lo tenemos y no eh, lo tenemos salgado en eh, el eh, nada más. no está salgado en el banco Telman eh, un análisis etimológico eh, Nigeria, Náger jugar por jugar Argentina, Argentum plata jugar por plata eh, sabemos que el, el juego, la diversión trae la victoria gana Nigeria Ah, oh, no, no, 100% negativo. Aquí hay que ver todavía porque hay un porcentaje que no se estudió. ¿Eh? 400... Perdón, perdón. El resultado planteado en un plano ideal, en el fútbol actual, competitivo, sí. con garra y fuerza, que se necesita, gana Argentina. Señor Caballo, por favor. Sí, sí, por supuesto. Estoy de acuerdo aquí con el señor. Argentina es el único ganador, no hay duda. ¿Verdad? Bueno. <risa> ¿Eh? bueno. Las opiniones aquí de los panelistas Pero, ¿qué les parece si recordamos Lo que fue El vaticinio de Tostadamus La tostada que No ha pifiado por ahora Dos partidos, dos aciertos Si le parece, recordamos el último Y por favor, eh, Martínez, si lo mandás si cae la tostada con la mermelada para arriba Gana Argentina Si la mermelada cae para abajo Gana Irán A ver, Atención caballo, por favor, la cuenta regresiva 10, 9, 8, 7 ¡Fuera! Ahí está Ahí vemos como evidentemente El resultado correcto siempre Es el que muestra Tostadamus eh, no falla, Tostadamus, otra que el Pulpo Polo, otra que los caniches, otra que los ositos panda. Nosotros tenemos la posta, nosotros tenemos la tostada. ¿Cómo te quedó el ojo, eh, señor Murphy? Eh, bueno, muchachos, eh, eh, nos estamos yendo prácticamente a lo que va a ser el último vaticinio. Otra vez la mierda esta, ¿no? Eh... como se... <risa> Como siempre... No, digo, que no sé quién lo quiere... Para mí, oh, es señor plastro, Telman plastro, el último, plastro, plastro, atención plastro, eh, plastro. si la tostada cae con la mermelada para arriba gana Argentina si la mierdelada cae para abajo el ganador será Nigeria, el país africano la cuenta regresiva en el aire ahí está pará, pará, pará, porque cayó afuera Escribano Arguello ¿sí? ¿vale? ha caído, atención ha caído boca abajo la mierdelada, señoras y señores esto significa que Argentina se llevará una derrota. Eh... ¿Qué quiere decir? Bueno, bueno, ya lo, ya lo uh, vaticiné yo, ¿no? Eh, etimológicamente, trayendo a colación. ¿eh? Eh, pa misterio. Paganetti, una apreciación final acerca del vaticinio de Tostadamus. No, que es una cagada. Lo que lo, que, lo digo y lo remarco. Esto es una cagada. Hay que creer, hay que creer. ¿eh? 10.000 espectadores están ahí atentos. Para que gane Argentina. Y va a ganar, va a ganar. Esto es una casualidad, sí o no, pero gana Argentina y se acabó. No se mueva, no se mueva porque enseguida se viene un nuevo bloque de OPA Mundial 2014. Eh, un gol en contra, si lo sabe. La Ventolera Espacio de Arte Sala teatral, eventos y espectáculos artísticos Actividades para niños, jóvenes y adultos Talleres de dibujo, pintura y fotografía Nuestra biblioteca Diente de León Especializada en arte, teatro, títeres y literatura ¡Hacete socio! Bueno, va, llegó el momento de la piñata Esparcimiento De papelito Por toda la cabeza de la changada Bueno va, eh, Se van a armar en fila Bien prolijito acá Y viene sí, sí, que, que Luquita venga primero eh Porque es cumpleañero Venga, venga, que tiene privilegio Ahí se para, vos correte Vos correte, andate frente ¿eh? Vamos Bueno Luquita pero, pero tranquilo, pero déjenlo a Luquín, ven que lo hacen, pone mal al chico. Bueno, bueno está bien, bánchase, bánchase, bájase que yo. Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, bueno, yo voy a reventar acá. Eh, no, va a reventar, Vika, Va, va. No, con, con fuerza. ¿Están todos preparados? Vamos, vamos con fuerza, Vika, vamos, vamos. No, pero, pero pegale con fuerza, Vika pero pegale con fuerza la piñata. Pero, pero pegale. Piñata. Como vos. Chicos, ya viene, ¿no? Pero espera. Que ya lo no he visto. ¿no? Bueno, están. Recógale ahí los papelitos. あ、あど。あど。あど。あど。あ、恥じと。バウ。ええ。あどもろ。えで。え<スペース><スペース><スペース> ¡Adiós! ade, ade, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, Escapa yo por acá nomás. Eh, bueno, llegamos a poder meternos en, en lo que sería el, la cocina del encubrimiento de este hecho eh, demencial, eh, que es justamente la aparición de este cráter aleatorio que denunciáramos oportunamente. Las autoridades evidentemente no han hecho nada para prever las consecuencias de semejante acto eh, demoníaco, diría yo de tanta locura aleatoria, de este, de este sin razón de acontecimientos que nos suceden en la, en la vía eh, como podemos ver la extensión de la dimensión del, del cráter es mu muchísimo más de lo que nosotros hubiéramos podido prever incluso en la, en la investigación de los hechos, acá tenemos todas las actas y demás este, bueno estas son cuestiones más técnicas que denuncian pero queremos que quede claro eh, según testimonios testimonios de testigos eh, ambulantes digamos que, que andaban por la zona en el momento de la depresión de que, que se produce el, el foco subterráneo habrían desaparecido entre 3 y 27 autos eh, que circulaban por lo que sería justamente la calle alternativa a la avenida donde se produjo el cráter principal. Incluso si puedes, mira, mira Pacho, mira, allá justamente hay lo que podría ser el, el foco de uno de los autos desaparecidos, ¿eh? por, por, por, por la forma el foco debe ser aparentemente de algún auto de cierta antigüedad, que quién sabe, tal vez circulaba con su familia, con tal vez una familia tipo. Madre, padre, hijo, hija, esto esto se podría haber evitado. Señores, esto ha sido todo. Desgraciadamente, con dolor en nuestros corazones, nos despedimos. Para OPA Investiga, el bebé condenado. Seguimos en OPA Mundial 2014 Un gol en contra Y para hablar de uno de los temas Que seguramente dará pie a un gran debate Por un lado, la pasión del fútbol El fútbol masivo El fútbol que sigue cada muchacho Cada hincha Cada domingo yendo a su cancha Y por el otro, el Mundial La parafarnalia El comercio El mercantilismo eh, cuestiones que a priori parecen eh, contradictorias, pero no sé qué opinan ustedes muchachos. Tierra barro, que, que, cada, que cada niño eh, vuelve a su esencia natural de la tierra, de, de la tierra venimos. Eh, esto realmente rememora la esencia del fútbol, ¿no? el, el potrero de la terruño barrial. Señor Caballo, por favor. 10 millones de espectadores comprando televisores. ¿eh? Haciendo un sacrificio para poder ver el partido. ¿Cuántos niños, cuántos niños se quedan ¿eh? jugando en el potrero? Exactamente, ¿eh? ¿no? Exactamente. Y de alguna manera, digo, los, los, estos espectadores que están de alguna forma eh, limitados de, de acceder y de participar en la máxima sesión de, del deporte de masa de multitudes. Este, de alguna forma se suman, ¿no es cierto? Con, con, con todos los gastos, con, digamos, para el, para el obrero. ¿Cómo no es fácil comprar un, un, un televisor de LED No es fácil, son cuántos, 73 mil dólares. O, o sea, ¿qué, cuán, cuán, ¿cuánto tiene que ganar? Y sin embargo hacen el esfuerzo y de alguna forma se suman, inconscientemente tal vez, ¿no? Tierra. Es terrible, no, es terrible. Tierra, Hay que tierra tierra. Y para, para, no, para la Tierra, tierra. No, no, no, no. para nada popular, para Para nada popular, ¿eh? No, para por nada supuesto, popular, por es la clase elitista la, la que organiza y la que se beneficia, en definitiva, con el resultado de, de toda esa política la para el fantasma. Caspirinia, batido de fruta, la entrada a la cancha, la salida a la cancha, el vestuario también. Bueno, eh. Mm... Un tema que va a dar que hablar seguramente y que da que hablar, que cada uno tiene su opinión, pero les propongo que compartamos un nuevo informe, Tortuga a la Calle, ¿no es cierto? Tortuga a la Calle, eh, Tortuga a la Calle y la nueva versión del informe allí desde el lugar de los hechos, en Brasil. Vamos Tortuga, vamos. ¿Qué tal a toda la gente? Esta vez estamos desde Porto Alegre, una ciudad muy, muy popular en Brasil y donde toda la gente está contenta de poder ver a la Argentina en su tercer partido. Eh, bueno, se nos había ocurrido la genial idea de hablar de la inflación, de la economía. ¿Qué es lo que está pasando con los precios acá en Brasil? Eh, bueno, les vamos a comentar que, por ejemplo, un pasaje a Brasil nos sale 900 dólares. Sería como 10 veces eh, ir a Buenos Aires, de Salta a Buenos Aires, Salta a Buenos Aires, 10 veces. Muy bien, también podemos contarles que una entrada a uno de los estadios eh, entre 90 y 900 dólares. Sí, sí, de acuerdo a la ubicación que usted tenga en el estadio, eh, la entrada le va a costar entre 90 y 900 dólares. ¿Un hotel? ¿Quiere dormir cerca de un hotel, cerca de un estadio? 100 dólares la noche, así es, sí. Y si quiere comer cerca del estadio, 30 dólares por persona, eh, si está cerca de uno de los estadios de fútbol. La verdad que yo con 30 dólares me haría un asadazo, pero bueno, la verdad que... El traslado también es otra de las cosas que incide eh, entre los diferentes gastos que uno tiene acá. Va a ser importante la inminente inflación que afectará a Brasil por tanto gasto del mundial. Pero, ¿eso importa? ¿Importa todo lo que uno puede gastar? No, si uno tiene la fiesta del mundo aquí en su lugar, tiene que, lógicamente, gastar unos pesitos. Así que, bueno, un saludo a toda la gente allá en el estudio y vamos a seguir gastando plata acá en el Mundial. ¡Viva el Mundial! Excelente el laburo de Tortuga la calle allí, desde Brasil. No sé qué les ha parecido, muchachos. Sí, impecable, impecable. Oh, igual dichoso, igual, igual. ¿no? Dichoso, sí. Tortuga, de poder estar disfrutando de todo este sí, sí, Hermoso puede. pasarse la vida viajando, ¿no? Ah, Conociendo la ah. cultura. Bueno, acá tengo unos datos. Y después, perdón, ¿no? Pero después sí, sí, de todo, sí, digo, sí. No, no, no son tan altos los números, ¿no? ¿no? no digo, como uno no, pensaba. No, sí, sí, no, pasaje. Sí. Bueno, sí. No, uno puede pasaje es el eh. Y hay que hacerlo. un ahorro. Pero miren, miren, miren esto. Escuchen, escuchen. Estos cálculos, bueno, estuve varias semanas haciendo estos cálculos. ¿eh? 4.390 millones de dólares se supone que se va a recaudar en este Mundial 2014. ¿eh? 57.600 golpes a la pelota, al balón, se calcula. Prorrateando todo esto. En el, perdón, en, en, en todo el Mundial. Todo en, el Mundial sería el... En todo el Mundial, en todo el Mundial. 76.215 dólares se calcula el costo de la... Patada al balón. Cabezazo, también, ¿También? Rameando, ¿Cabezazo ¿no? también es golpe. Eh, cabezazo. Sí, ah, no está. lo había pensado. Ahí ¿también? va. 76 mil dólares. 76. 76 más. ¿Eh? 500, El otro, otro, vamos, vamos. ¿Cuánto, tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Bueno, eh, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Copa bueno, Mundial 2014. Vamos, vamos, vamos. Un gol en contra se despide eh, como siempre. Eh, deseándoles a todos que disfrutemos de la gloria, de la fiesta que significa un mundial de fútbol donde se encuentra no solamente la familia, sino también aquellos que viven, y no me refiero solo a los futbolistas, sino también todos nosotros que vivimos de ese rodar de la pelota. Nos vamos, sí, nos vamos a ir directamente a Brasil en la próxima etapa. En el próximo semana estaremos allí, directamente desde Brasil. Para todos ustedes. Porque usted, amigo de OPA Mundial, lo merece. Y no se olvide, somos un gol en contra y tenemos a los mejores. ¡Te sí. eh, mate al gasto público! Ah. ¡Vamos! <risa> ¡Hasta la próxima, entonces! Nos vemos acá. Nos vemos, gracias.